Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, rápido y fácil, eh, me ha gustado Tears of the Kingdom, me ha gustado mucho, eh, dos cosas, eh, pros y contras, pros, la música, los personajes, la historia, el mundo de Hyrule totalmente renovado en tres, en tres fases, eh, la jugabilidad, las nuevas mecánicas, las armas... Todas las novedades que lleva el juego, cómo explica la historia de Ganondorf, un Ganondorf potente, con gracia, con, con ganas de destrozar el mundo y con unas vinculaciones unos pensamientos que realmente hacen delicias a este personaje. Por otro lado, tenemos eh, gente que dice que tiene problemas de rendimiento, que si la distancia de dibujado, que si a veces cuando hay muchos personajes el juego se cala. Señores, estamos entrando en una época donde los videojuegos están cambiando de a poco. ¿De acuerdo? No se puede pedir a una consola que es del 2016 o del 2015 que rinda como una Play 5, independientemente, ya llegará el día en que en que los videojuegos pues estén con un Real Engine 5 y ya solo vamos a ver un Real Engine 5 corriendo a 120 FPS, pero eh, se trata de disfrutar los juegos, los juegos están divididos en tres Secciones importantes. Diseño, jugabilidad y accesibilidad. Si un juego no es jugable y no es accesible, lo que no podéis pedir es que tenga un diseño, porque lo más importante es el diseño y que rinda bien, y que tenga unas gráficas que te cagas y unas texturas que te cagas. Juego, los juegos, eh, lo digo por si alguien no se acuerda, eh, tienen partes. Entonces, lo que no podemos hacer es pretender que todos los juegos luzcan bien. ¿De acuerdo? Porque no es lo importante. no O vamos a ver una película porque luce bien. O nos leemos un libro porque tiene una buena portada. ¿No? Será por lo que nos entretiene, o por sus personajes, o por sus mecánicas. Entonces, definitivamente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es un must play. Si no te lo compras, tú mismo. Pero Yoshi lo tiene claro. ¡Cóntelo, cómpratelo yo! Un abrazo. Hasta luego.